Residentes en el Callejón Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís reclaman a las autoridades competentes el arreglo de sus calles. Queremos que no lo arreglen el callejón porque es que uno está que no puede ni siquiera caminar por aquí, los motores no pueden pasar, los, ni los conchos, los vehículos, eh, imagínate. Sí. Ver, estos están, estos están claro. ¿Qué tiempo tiene el Callejón Castillo? Igual, como 12 años, desde la otra vez de gobierno. Pues fue que le, que le tiraron un afaltico y ya no han vuelto jamás. Eso está que no se puede bajar por ahí. Eso está, ya hecho hoyo por todas partes... Eso es como que está eso. Venga, mucho hoyo, mucho hoyo. Y no, vinieron una vez y no le hicieron nada. Y nunca le han hecho nada a ese hoyo. Pero muchísimas afeita. Eso está intransi intransitable. Por ahí los diesticos de vehículos están desbaratando... ¿eh? Por ahí no quiere subir una gente, hay una buena gente y no se la da porque el motor no va a subir bien por ahí. O cualquier vehículo sea chiquito así. Muy transitable está el callejón. A la autoridad, ¿eh? Claro, que vengan a veces cuando hablan del callejón Castillo. Y nada na más na del callejón, también de la calle, de la Duarte, de la parte alta para acá, que está desbaratada. Los choferes de la ruta le pueden hablar sobre eso. Que no hay quien pase por la calle, todo, todo malo. Pero donde quiera que uno se tira, hoy oye, hoy, oye, oye no, no, no tapa un hoyo. La situación por este alto aquí está muy pésima porque las calles están bastante mal y esperamos que nos la arreglen rápido porque los vehículos lo no están desbaratando.